Un día más y algo nuevo tenemos para todos ustedes. Soy Robert González. Permítame saludar a los que están con nosotros en toda República Dominicana a través de este su canal 24 Santo Domingo TV, 69 de UHF. También esos que están con nosotros en nuestra página web santodomingotv24.com desde ya transmitiendo en vivo para todos ustedes. Como siempre iniciando el espacio, dando las gracias a Dios plenamente por la oportunidad que me brinda de compartir con todos ustedes como de costumbre, siempre con el interés de que este espacio pueda ser del agrado de todos ustedes. Nosotros seguimos en esta cobertura especial Fitur 2022 desde Madrid, España. Precisamente ahora me encuentro en una de las importantes plazas frente al Hotel CN Casino, un importante hotel de aquí, de esta zona céntrica de Madrid. Nosotros vamos a estar realizando en el día de hoy todo lo que es esta cobertura especial a Fitur. En la mañana de hoy estuvimos participando en los primeros momentos de la apertura de esta feria acuerdos importantes llevados a cabo que estuvo firmando el ministro de turismo en presencia del presidente luis abinader esta feria como de costumbre recibiendo importantes empresarios de todo el sector turístico tour operadores y demás la presentación como siempre de lo que es la cultura de nuestro pueblo ese cadencioso merengue que siempre suena en nuestro stand Un stand muy vistoso que en el día de hoy la arquitecta que estuvo a cargo el diseño de este stand estuvo presentando todos los detalles lo que tuvo que hacer para desarrollar esta importante obra de arte donde se representa república dominicana en apenas algunos metros un stand de lo más grande que tiene esta importante feria con la ciales de lo que es la presentación de república dominicana nuestra querida playa de barahona la zona de los patos de manera muy especial todo un paseo taíno, una estructura hecha dentro de la modernidad, pero siempre con un concepto apegado a la naturaleza, lo que es nuestro pueblo. Sorry Playa, pero también muchas reservas naturales para presentar a todos nuestros turistas. De esta manera yo voy a dar paso al contenido que tenemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. Interesante material llevado a cabo en esta Fitur 2022. Nosotros enfocados en Fitur y turismo. Seguimos. ¿Está? Bueno, este año he sido encargada de representar a través del diseño eh, el concepto y la visión que queremos representar al, al mundo del turismo en República Dominicana. Estoy acompañada de Mónica y el equipo de Think Tank, que fueron eh, nuestros socios aquí y compañeros en todo este proceso. Y, y la verdad que ha sido una experiencia eh, enriquecedora, porque hemos logrado, que ofrece el turismo en República Dominicana. Eh, el concepto de, de, del, del pabellón nos eh, basamos principalmente en nuestros eh, ancestros, en, nuestro, en nuestro, los caídos. Y, y esta cinta que envuelve todo el estado eh, representa como un caracol petroglífico que envuelve todo el mundo. A través de esta cinta se hace un recorrido Sí,